Esta mañana mi casa se incendió, bueno, por la causa de, de la luz, porque fue en la habitación de mi mamá que se incendió. Yo estaba fregando allá afuera y cuando yo me sentí caliente volteé, volteé y vi que la habitación de mi mamá estaba cogiendo fuego. ¿Había otra personas en la casa? Eh, mi hermanito y yo y los otros que estaban para la escuela, saqué a mi hermanito y saqué para afuera a llamar a una vecina de, de aquí para que me ayudara. ¿Y cuál fue la, la respuesta de las autoridades? una vez? lo Bueno, sí, vamos a decir que sí, porque fue de una vez que llegaron. Y perdió todo. Perdió eh, todo, porque con mira. ¿cómo se sienten ustedes? Eh, bueno, yo me siento desesperada porque lo primero fue los papeles de nacimiento, toda esa vaina. Y cosas de que yo terminé mi estudio, mi certificado, toda esa vaina se perdieron. Y eso me dio más coraje. ¿Alguna, ¿Alguna ayuda que le diga la autoridad de alguien que le pueda ayudar a ustedes? Bueno, que me ayuda en lo que puede, que a recuperar las cosas, en lo que puede ayudarme. No puedo decir más nada. ¿A qué número se puede comunicar contigo en caso de que alguien les quiera comunicar? Uh, 849-395-4215. ¿Cómo se llama este sector? Eh, el Delgueo el Luperón eh, Esquina Niño Grise. El 809-588-8245, que es de nosotros también. Ah, 809-588-8245.